Halo, Dani. Dale. Dale nomás. Dale. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Queriendo chores. ¿Quieres? Estamos poniendo sandita por qué se están perfollando? Nunca vas a salir, pepe. a la bonita. Fue que íbamos a hacer ahora que quedó la universidad. ¿Tú en qué universidad fuiste? A la playa ancha. Ah, tú también, pero fuiste a la universidad. ¿Tú eres la única universitaria? Sí, de Real. ¿De Real? De Real Universitaria. Sí. ¿Para qué es tan grande? que había estaba viendo de la Nutella ¿Ya? entonces eh, salía y que un pote de, de Nutella la gran mayoría del frasco era solo azúcar el cacao es así como una ínfima parte del tarrito entonces... ¿y nada más? nada más cacao ah, y leche, azúcar? leche ¿Ya? azúcar, cacao y otro componente más que no me acuerdo pero como un componente, falta un componente Dani, viste, yo iba a hacer el todo el blog alrededor de la Nutella y ahora te... que no me acuerdo cuál era el otro no bueno, se puede confiar Parece en las. Parece que gente, era chocolate. ¿no? Pero igual, igual, penca tu dato, Dani. No me bueno, penca. Ya, ya. Pues ahí son talentosos a mi hermana. ¿Por qué le pegan tanto a estas cositas tan lindas? Ven para acá, mira estas. Ay, qué belo escos. Estoy de tener una familia de puras mujeres. <risa> Todo por los views. Ahora no me acuerdo cómo se ponía. ¿Quién cae ahí nomás? Ahí está. Ahí está. Tengo ley. ¿Queréis que lo haga yo? Dale. Pues dale vamos, dale. ¿Cuántas veces hay hecho esto, Dani? Eh, primera vez. <risa> Ya, pero no le haga con tanta que me tira el pelo Au, au Siempre hacia arriba, siempre hacia arriba Siempre hacia arriba, no voy a dejar pelado Aquí falta un poco de ¿no? mí Ya, aquí lo voy a dejar pelado ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Igual que acá? Sí, ¿sigo? Ya ah. <risa> Eso, con el flow, <risa> todo el flow Todo el flow Ya, bueno wey sin mi pelo <risa> Tengo miedo Ay, ¿qué fue eso? Ya, claro Igual se te da un poco de la Sí, pero es parte pero... de mi... No, Pepe, quedaste pulento. Yeah. O igual, igual caleta de pelo Súper bien, hermana No, oh, quedó súper Pero no... ah, sí, ya yeah. pero... Bueno, es, esto se me para siempre Ya, yeah. sí, sí, Y el sí, pelo sí. también, basta Quedé, Quedó súper bien, me gustó caleta Está agarrando tres lucas mensuales Y la Dani ganó un oficio nuevo Max me recordó que hace un tiempo atrás compré dos computadores a un dólar cada uno. Un chicos me mandaron este medio fretón. Es Nobu PC y 5 de 2,6 GB por solo un dólar la unidad. Lo que pasó ahí fue que Aliexpress detectó que esto era um, un fraude, así que me devolvió el dinero. Pasaron dos cosas buenas en eso: Aliexpress sí cuida a los consumidores, y lo otro es que entre que compré los computadores y me devolvieron el dinero, el dólar subió, así que me dieron como 150 pesos más. Igual gané. Gabi, ¿Mm? yo soy hipster ¿Qué es eso?